Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Centro Agropecuario La Granja, Espinal, Tolima, Colombia El tecnólogo en riego, drenaje y manejo de suelos agrícolas, tiene como propósito capacitar talento humano comprometido con el campo, mediante la preparación tecnológica que contribuya al desarrollo sostenible, realizando el uso y manejo adecuado de los recursos naturales básicos y suelos. El Centro Agropecuario La Granja, además de ofrecer servicio de internado totalmente gratuito, brinda subsidio del 60% en alimentación y transporte, ida y regreso sin costo adicional. Nuestros tecnólogos en riego, drenaje y manejo de suelos agrícolas adecuan el predio de acuerdo con sus características y el cultivo a implementar, establecen la infraestructura para riego y drenaje de acuerdo con la recomendación técnica y mantienen la infraestructura de adecuación de tierras del predio teniendo en cuenta la normatividad ambiental. Establecen la infraestructura para riego y drenaje de acuerdo con la recomendación técnica y mantienen la infraestructura de adecuación de tierras del predio teniendo en cuenta la normatividad ambiental nuestros profesionales manejan el sistema de riego por gravedad de acuerdo con requisitos y recomendaciones técnicas coordinan proyectos de acuerdo con los planes y programas establecidos por las empresas y orientan el talento humano aplicando la legislación laboral vigente en el centro agropecuario la granja se identifican en forma racional Equipos, elementos y herramientas utilizadas en mediciones de terrenos, trazados de curvas de nivel, toma de muestras de suelos y construcción de caricatas. Nuestros tecnólogos interpretan con creatividad planos topográficos para la definición de la adecuación de los predios. Como parte fundamental de su formación, cada uno de nuestros tecnólogos toma decisiones para la adecuación de los predios según los resultados del laboratorio de suelos y fundamentos agroecológicos. Realiza las prácticas culturales y mecánicas para la conservación de suelos en forma colaborativa, de acuerdo con la degradación del terreno y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Centro Agropecuario La Granja, Espinal, Tolima, Colombia. Tu mejor opción.